Hola gente y bienvenidos a este nuevo episodio sobre Flutter en la que vamos a estar trabajando en la pantalla para agregar un nuevo gasto en nuestra aplicación de finanzas personales vamos a ver cómo implementar el cambio de página de presionar el botón más vamos a implementar este widget para seleccionar la categoría y un tecladito para ingresar cuál es el valor que hemos gastado y cuando apretemos el botón de agregar expensas vamos a ver cómo salvar ese valor directamente en Firebase para que la pantalla que ya teníamos hecha se actualice instantáneamente tanto en el gráfico como en los totales y en la lista. Pero antes de comenzar con el código voy a responder una pregunta que me hicieron un par de veces y es cómo instalar el simulador de iOS. Así que vamos a ver eso primero y luego vamos a entrar en detalle con el código. Para instalar el simulador, lo primero que tenemos que tener instalado es el Xcode. Si no lo tenemos instalado, vamos a abrir el App Store. Lo vamos a buscar y le vamos a dar al botón Get. Una vez que está instalado, podemos buscar en el Spotlight el simulador. Y debería aparecernos. Cuando lo ejecutamos la primera vez, no va a aparecer ninguna ventana ya que tenemos que instalar la imagen del sistema operativo. Para eso vamos a hardware, devices, manage devices, lo no pueden llegar a tener en castellano ustedes, y eso nos va a abrir el scope que lo vamos a tener que terminar de instalar siguiendo las instrucciones en pantalla. Vamos a las preferencias de Xcode, vamos a la parte de componentes y elegimos qué imagen del sistema operativo queremos instalar. En nuestro caso vamos a utilizar la última. Esperamos que baje y se instale. Y una vez que sucede eso. Podemos ya cerrar el Xcode. Volvemos al simulador. Lo cerramos y lo volvemos a abrir. Esta vez sí, el simulador arranca y botea la imagen de iOS que bajamos recientemente. De esta manera ya nos queda instalado para trabajar con plata el simulador con la versión elegida. Para comenzar lo que vamos a hacer es trabajar un poco en la organización del código. Ahora tenemos un solo archivo con la aplicación principal y la homepage, que sería lo que estamos viendo. Por lo tanto vamos a mover a otro lado de la homepage page ya que vamos a querer tener varias páginas en esta aplicación y por página nos referimos a pantallas, ¿sí? vamos a abrir Project, dentro de lib vamos a crear una nueva carpeta que se llama Pages y de dentro vamos a crear una que se llame Home, dentro de ella vamos a copiar nuestra página y nuestro estado y le vamos a pegar vamos hacer algunos imports para que esto compile ahora home y lo vamos a importar de nuestro archivo directamente y vamos a crear otra página para la pantalla de agregar un nuevo valor que la vamos a llamar add page. para esta pantalla vamos a necesitar importar la librería de material design y vamos a crear un stateful widget que se llame add page y ahora en nuestro Material App podemos definir nuestras rutas como un mapa entre el nombre de la ruta y el builder que genera esa ruta cuando me piden la homepage devuelvo la homepage y vamos a crear una nueva ruta que llame barra add que lo que va a hacer es devolvernos nuestra página de add vamos a un poco los imports y ahora vamos a venir a nuestra página principal y en el botón de agregar Vamos a agregar la opción para ir a la página de barra agregar. Vamos a probar cómo queda. Entonces lo que nos faltó acá es como estamos definiendo ya nuestras rutas y definimos una ruta para el home, este home no es necesario, por lo tanto lo podemos sacar. Ahora sí vemos nuestra pantalla y si hacemos clic en el botón de agregar nos llega a una pantalla negra porque todavía no definimos nada. Vamos a venir a nuestra página y vamos a empezar con un scaffold. Este scaffold, vamos a definir una app bar. Vamos a ver si nos sirve. Después, vamos a ver cómo manejarla. Y un body que va a ser toda la pantalla, incluida el botón de expenses. Entonces, lo vamos a definir acá con una función vacía. Y vamos a retornar un placeholder por el momento. Ahí ya va queriendo nuestra aplicación. Vamos a definir que nuestro app bar tenga un color transparente. Y una elevation de cero porque no queremos que se vea ninguna sombra, tenemos una barra plana podemos utilizar el título de la appbar, para poner la category y ver si queda bien luego esta app bar tiene el botón de cerrar a la derecha que lo vamos a agregar como un action vamos a agregar el action para cerrar el botón, vamos a usar el icon button que recibe un icon, es un widget tipo icon vamos a hacer el close y esto vamos a definir qué pasa cuando es presionado y lo que vamos a hacer es decirle al navigator que vuelva a la pantalla anterior salvamos no se lo ve porque es blanco pero si lo apretamos vuelve a la pantalla anterior lo que necesitamos es definirle un color al icono vamos con el gris y ahora sí cuando lo cliqueamos volvemos y podemos ir a agregar. Asimismo, el texto debería tener un color griseado. Y queremos que el título no esté centrado, ya que en iOS no lo centra por defecto. Y nos está poniendo el botón de back por defecto de Material Design, que eso no lo queremos. Por lo tanto, lo que podemos hacer es poner este variable en falso. Y con eso sacamos el botón de back que nos agrega automáticamente. A partir de ahí, lo que nos queda ahora es construir nuestra interfaz hacia abajo. Vamos a reemplazar este placeholder por una columna y esta columna va a tener varios hijos entre cuales se encuentra el selector de categorías. Luego se va a encontrar el valor actual. Luego vamos a tener el numpad que sería los botones para ingresar un número y vamos a tener el botón de submit para agregar el valor definitivo esto lo vamos a traducir en varias funciones sí, ahí definimos más o menos el alto de cada sección esta del número vamos a darle un poquito más esta puede ser de 50 y a este vamos a decir que se expanda todo lo que queda bien, ahí tenemos nuestra interfaz en cuatro áreas que sería la lista de arriba, el valor actual, el teclado y el botón para enviar vamos a empezar ahora a desarrollar cada una de estas áreas para el primer widget que va a ser el selector de categoría lo que vamos a hacer es vamos a primero crear un container para ponerle el tamaño que queremos de alto y de hijo lo que vamos a hacer es crear un nuevo widget que se llame category selector widget y vamos a crear este widget dentro de nuestra carpeta libre Vamos a, crearlo, vamos a crearlo como un stateful widget, ya que vamos a tener que guardar el estado de lo que está actualmente seleccionado. Van a estar importando y ahora sí vamos a empezar a trabajar en él. Este widget tiene un ítem que está seleccionado actualmente y después tiene una lista de elementos, y el elemento está compuesto por un icono y por un texto. Vamos a usar el texto como clave única por lo tanto podemos decir que vamos a tener un ítem actual que puede empezar vacío y podemos decir que tenemos las categorías que son fijas que las podemos tener en el widget y las vamos a definir como un mapa de string a icon data. y se va a llamar Categories ¿okay? Entonces, la clave del mapa va a ser el nombre y el icono, el, el icono va a ser el valor asociado dentro del mapa eso significa que acá en mi constructor debo pasarle las categorías entonces por ejemplo vamos a pasar shopping y a shopping le vamos a asignar el icono de shopping cart luego vamos a tener el de alcohol, icons.cerveza vamos a poner el basur de la hamburguesa y vamos a poner uno más que sea bills. por ahora para empezar que sea una billetera vamos a empezar con esos, salvamos y volvemos a nuestro widget lo primero que vamos a hacer es hacer una list view y esta list view va a estar impuesta por hijos para generar la lista de las categorías vamos a generar una variable que se llama widget y la vamos a definir esta función como una lista de widget y luego para cada categoría que tenemos en el widget vamos a iterarla vamos a obtener su nombre y su icono lo que vamos a hacer es a esta lista le vamos a agregar un widget que se llama categoría widget que tiene un nombre y un icono obviamente este widget todavía no existe lo vamos a poner como establez widget que va a tener un nombre y un icono a partir de estos atributos generamos el constructor y salvamos cada uno de estos ítems es una columna que tiene varios ítems el primero es un container que da circular por lo tanto, le ponemos el expression que siempre ponemos. Le vamos a definir un tamaño de 30 x 30. Y vamos a decir que tiene como child un icono con el icono que tenemos como parámetro. Salvamos y ahí vemos que tenemos tres elementos uno abajo de otro. Porque en nuestra vista queremos decirle que queremos explorar de manera horizontal. Salvamos de vuelta y ahora sí aparece uno al lado de otro. Para terminar esta decoración deberíamos decirle que queremos tener un borde que queremos que todos los bordes sean iguales y vamos a decirle que el color es de color gris Vamos a darle un poquito más de tamaño, está como muy chico, ahí tiene un poco más de sentido y vamos a agregar abajo de la columna, vamos a agregar un texto con el nombre Queremos que las cosas se centren, vamos a agregar un padding simétrico en el horizontal para separar un poco las cosas de 16 y ahí está un poquito más separado otra cosa que nos gustaría poder decirle a este icono es si está seleccionado o no vamos a decirle con un booleano si está seleccionado por lo tanto se lo vamos a tener que pasar por parámetro. y en el caso de que esté seleccionado lo que le queremos hacer es cambiar el color del borde está seleccionado vamos a darle un blue accent por ejemplo y ver cómo queda Salvamos, no se nota mucho, vamos a decirle a esto que si sí, está seleccionado, la línea sea de 3 y sino que sea de 1. Salvamos y con eso podemos notar cuál está seleccionado. Ahora vamos a decir que está seleccionado cuando el nombre es igual al current name, al current item. Eso significa, eso significa que si yo acá empiezo con shopping, por ejemplo, hago un hot restart, estoy modificando el state. Vengo a agregar y shopping está seleccionado inicialmente ahora lo que queremos hacer es que cuando cliquemos alguno de los otros nos cambie cuál es el valor de current item. para eso vamos a agregar, para eso vamos a agregar un gesture detector sobre un item y vamos a definir la función onTab en esta función lo que queremos hacer es un setState y dentro de este setState queremos setear el current currentItem como el name salvamos, ponemos agregar y ahora sí a medida que seleccionemos un ítem nos va a cambiar cuál es el que tenemos seleccionado dentro de esta lista lo único que nos faltaría es una forma de poder avisarle al que está afuera de nuestro widget cuál es el valor que se seleccionó para eso vamos a definir acá en nuestro widget que tenemos una función que entrega un string que se llama onValueChanger por ejemplo y esto lo tenemos que recibir como parámetro Acá cuando hacemos el on tap, entonces podemos llamar al on-value y pasarle cuál es el name que se está pasando. Y esto lo accedemos a través del widget. De esa manera nosotros podemos venir acá, definir on-value category, o vamos a ponerle new category y decir que la categoría seleccionada es igual a la new category. Y eso lo vamos a guardar en nuestro status widget como un string. ¿Por qué lo queremos guardar? Porque cuando agregué, apretemos el botón de agregar queremos tener el valor de las categorías que está seleccionada. y como esto funciona de manera reactiva no podemos venir y preguntarle después cuál fue el valor que está seleccionado sino que tenemos que ir todo el tiempo guardando el último valor seleccionado volvemos a guardar, volvemos a agregar y nuevamente podemos ir seleccionando lo que nos queda ahora entonces es pasar a nuestro siguiente widget que es el que muestra el monto actual. Ese es un poco más fácil, ya hemos hecho varios textos, no tiene mucha ciencia. Lo que sí necesitamos es primero definir cuál es el valor actual que ingresó el usuario y vamos a empezar con un valor en cero. Vamos a definir que es un tipo doble y vamos a comenzar mostrando un texto con ese valor y lo vamos a convertir en string y vamos a decirle que tiene dos dígitos significativos salvamos y ahí tenemos nuestro cero obviamente a esto tendríamos que darle un poco de estilo y los agregamos un montón en capítulos pasados por lo tanto lo vamos a hacer de la manera rápida y vamos a hacer algunos retoques como agregarle un símbolo pesos al principio y luego poner el valor y también vamos a agregarle un padding que sea simétrico en el horizonte, en el vertical, de 16 para cada lado a darle 24 y creo que hay 30. Degrees. Perfecto y con eso ya tenemos nuestro valor listo vamos a inicializar por ejemplo el valor que tenemos en el screenshot y excepción del tipo de fuente y la coma en vez de un punto estamos bastante bien para hacer la parte del numpad el pan numérico, Vamos a empezar acomodando esto como una función y ahora el child ya no va a ser un placeholder lo que queremos hacer es una tabla hay dos formas de hacer este layout uno sería con un grid view el problema es que el grid view es un poco más genérico lo que tiene es una forma de scrollar cosas que tienen forma de grilla y yo en este caso quiero una tabla fija de tres columnas por cuatro filas entonces tiene más sentido usar una tabla y que los que es fija y no es crolea. Entonces vamos a hacer una tabla. A esta tabla primero vamos a definirle las columnas, los tamaños de la columna, que se definen como un mapa con el índice de columna y el tamaño de la columna. En este caso queremos un 33,33. 33. La columna 1 la queremos igual y la columna 2 también. Eso significa que las tres columnas miden lo mismo. Luego esta columna va a tener hijos y si se fijan acá cada hijo va a ser una table row, es decir cada uno va a ser una fila, la primera fila va a ser un table row y ese table row también tiene childrens que es cada children es un widget, en este primer caso queremos el widget 1, un widget 2, un widget 3 vamos a salvar y vamos a ver cómo se va viendo Ahí tenemos alineados 1, 2 y 3. Para ver bien los hijos, lo que vamos a decirle a esta tabla, vamos a definirle un borde en todos lados de un color gris y un width de una unidad. Como podemos ver, nuestra tabla nos expande el 100% y eso es porque en realidad me equivoqué yo acá y este, lo que le estoy diciendo es que quiero que el width de cada columna sea 33 y en realidad yo quiero que ocupen las tres lo mismo esto lo podemos sacar y ahora sí se expanden horizontalmente sin problema vamos a definir las otras filas y después nos ocupamos un poco del formato salvamos y ahí tenemos más o menos lo que necesitamos ahora el primer desafío que tenemos que lograr es que la tabla esta ocupe el 100% del alto y que cada botón ocupe un cuarto de ese alto desafortunadamente la tabla no permite elegir el tamaño de la fila del table Row sino que el table Row se adapta al tamaño de los hijos eso significa que tenemos que poder darle tamaño a estos hijos para que este table Row ocupe lo que nosotros queremos lo que vamos a hacer entonces es utilizar un widget que ya usamos en el pasado que es el Layout Builder vamos a decir que el spanner tiene un Layout Builder este Builder nos va a dar un build context y nos va a dar unas constraints de donde podemos sacar el tamaño vamos a ver bien el nombre de ese parámetro bueno, vamos a copiar por las dudas y esta función es la que nos tiene que la que nos tiene que retornar nuestra tabla bien entonces para repasar un poco el expanded se va a asegurar de que ocupemos todo el lugar eso va a llamar al builder que nos va a pasar el constraint, donde podemos obtener nuestro tamaño. Y después podemos construir nuestra tabla a partir de esa información. Vamos a salvar para ver que está todo igual. Y lo que queremos ahora es decirle a cada uno de estos textos cuál es el tamaño. Para poder hacer eso, lo que vamos a hacer es envolver esto en un container y definir acá arriba que nuestro alto va a ser igual al tamaño máximo al alto dividido 4 entonces queremos que este container tenga un alto de un cuarto de la pantalla salvamos y ahí nuestro primer row se expandió a nuestro texto le vamos a decir que lo queremos centrado y ahí el 1 aparece en el medio y a su vez vamos a darle un poco de estilo se ve bien y vamos a pasarlo a un gris y ahí tenemos un botón bastante aceptable lo que vamos a hacer es repetir esta misma fórmula para todos los botones vamos a entonces separar esto en una función que se llame num que tenga el texto y esto retorne lo mismo que acabamos de hacer, la única diferencia es que tenemos que el texto sea el que nos pasa y vamos a necesitar el alto, a el formato para que se vea bien y ahora podemos reemplazar todos nuestros botones con esta función num lo aplicamos lo aplicamos para todos salvamos y ahí tenemos nuestro teclado en pantalla nos quedaría aplicar el estilo al último botón que eso sí lo vamos a hacer copiando el formato y en lugar de un texto centrado lo que vamos a tener es un icono este icono le podemos poner un color y también le podemos hacer un tamaño para que quede mejor alineado. Y ahora sí, tenemos nuestro teclado en pantalla. Lo que necesitamos ahora da, es darle funcionalidad. Para eso lo que vamos a hacer es volver el número, el valor a 0 y vamos a ver cómo lo podemos manejar. La idea es que el número empiece en 0 y cuando yo empiezo a, a apretar los números, eso me tiene que ir agregando primero la unidad, después la decena, después la centena. Entonces, eso lo podemos hacer muy fácil diciendo que a este container vamos a decir que lo podemos presionar con un gesture detector. Y como alguien le hace tap, lo que queremos hacer es setear un nuevo valor que sea el valor anterior por 10 más el texto convertido en un entero. Entonces, como sería eso, vamos a salvar y empezar de vuelta. Si yo aprieto el 1, se me agrega sería 0 por 1, 0 por 10 que es 0 más 1 me da 1 si yo aprieto el 2 tengo 1 por 10 me da 10 más el 2 me da 12 y así puedo ir sumando los diferentes números si yo aprieto ahora el, el de borrar debería ir borrando el último dígito que eso es equivalente a dividir por 10 vamos a definir acá nuestro gesture de efecto que en el mitad el value es el valor dividido 10, eh, no es sé exactamente lo que queremos. 1, 2, 4, 1, 2, 1, yo pongo el 8, y se lo saco, se me va a 0,8. Es lo que yo estaba queriendo hacer. De esto me quiero quedar con la parte entera. Y a esto le quiero sumar los decimales. Le quiero sumar el valor menos el valor. Vamos a probar ahí. Lo que estoy haciendo es: este, el valor menos el valor entero lo que está haciendo es quedarse con la parte decimal y acá lo que estoy queriendo hacer es al valor dividirlo por 10 para sacarle la unidad ¿Sí? vamos a ver ahora bien vamos a suponer que tenemos el 52 cuando yo aprete esto lo que va a estar haciendo es este value dividido 10 me va a dar 5 o que va a dar 5,2 y como los decimales no los no los quiero los pierdo y le voy a sumar la parte decimal por las dudas si ¿Sí? me da 5 y m da 0 si sigo borrando no pasa nada y puedo ir agregando el número entero y si no borro borro el 5 borro el 2 borro el 6 y borro el 9 lo que me estaría faltando es como agregar los decimales pero como si no sí es la parte 100% por importante lo voy a dejar como un detalle para agregar al final lo que sí me interesa mejorar es que por ejemplo si yo hago clic en cualquier parte del botón que no sea el número no me está dando bolilla, eso es porque mi Gesture Detector no está considerando los espacios vacíos alrededor de mi, de mi container, por defecto el Gesture Detector lo que hace es le pasa la pelota al child y en las partes transparentes en general no detecta salvo que el child se lo diga entonces lo que tendremos que cambiar acá es el behavior que es de tipo Hit Behavior y cambiarlo por tipo opaco para que capture el click en cualquier lado ahora la salvamos y ahora si yo clique en cualquier parte aparecen 4 y puedo ir cliqueando sin ningún problema ahora sí vamos a decir que podemos ingresar el 585 y que lo gastamos en fast-food ¿sí? como bien, como pueden ver, ya va tomando un poco de forma nuestra pantalla lo último que nos quedaría hacer es el botón del fondo para poder enviar el valor y agregarlo efectivamente en la base de datos el botón ese es el placeholder al final lo vamos a reemplazar por un container que tenga un alto de 50, que es lo que habíamos definido y que tenga un child que sea un material button. Vamos a definir la función callback vacía por ahora y vamos a definirle que tenga un child que sea un texto que diga add expense. Salvamos y está nuestro botón. Vamos a decirle que ocupe el 100% y acá podríamos definirle un box decoration de color azul y al texto definirlo blanco y un poco más grande Ahora sí, ese botón lo podemos presionar Cuando presionamos el botón podríamos preguntar si el valor es más allá a cero y la categoría distinta de comillas es decir que elegimos alguna podríamos guardar el valor y si no, podríamos decirle al usuario que algo está mal Para decirle al usuario lo que podemos hacer es mostrarle un post avisándole que le faltan seleccionar cosas Una de las cosas que podemos hacer mostrar un snackbar con un mensaje error y eso lo podemos hacer a través de la clase scaffold necesitamos el contexto Aquí tenemos un método show snackbar y acá podemos pasar clase la clase snackbar que tenga un texto que diga por ejemplo select a value and category salvamos vamos a iniciar desde cero para tener todo sin valores cuando apretó Add Expenses sí. nos está tirando un error porque nos dice que el Scaffold off lo llamamos dentro de un contexto que no tiene scaffold el problema es que estoy usando este contexto que no es el correcto ok, estuve leyendo la documentación y en realidad que es lo que nos está diciendo acá que este contexto no lo puedo usar tan directo porque este contexto no tiene ese dato por lo tanto tenemos que usar un builder entonces lo que deberíamos hacer es acá usar un builder este builder recibe un builder que es el que tiene que hacer el return del widget que queremos crear dentro del contexto Nos faltan paréntesis. Y ahora sí, este context sí está dentro del snack bar por lo tanto lo podemos usar ahí. Reiniciamos la aplicación, apretamos el botón de agregar, apretamos el botón de agregar Expensa y ahora nos tira el error correctamente. ¿sí? Porque ahora sí este nuevo context al generarse dentro de un Builder, cuando se genera el snack Snackbar ya está en el árbol agregado, por lo tanto podemos a usar el Scaffold Off. ¿Sí? Es un poco, poco rebuscado, pero es la única forma de que esto funcione. En el caso de que esté todo bien, una de las cosas que queremos hacer es volver a la pantalla anterior. Entonces vamos a probarlo, salvamos, si apretamos el botón nos tira error, pero si agregamos un valor y ponemos agregar, volvemos a la, pantalla, a la pantalla anterior. Lo otro que nos está faltando acá es guardar nuestro valor, para eso vamos a necesitar acceder a Firebase de la, manera, de la misma manera que accedíamos, accedíamos antes a través de esta instancia y con esta conexión importamos la librería y sobre esta colección podemos llamar a Documents y hacer un Save Data cuando hacemos esto lo que estamos haciendo es agregando un nuevo documento este documento queremos que tenga un Category que es como definimos nuestro modelo que tenga la categoría seleccionada por el usuario queremos que tenga un value que sea el valor seleccionado por el usuario y nos estaría faltando el mes y el día que no sé si el autor original de esto se le olvidó o si la idea es simplemente que se agrega al día de hoy es para traquear gastos diarios, es decir, si no me acordé de cargarlo hoy como que ya fue por lo tanto vamos a obtener el mes y días actuales Para eso vamos a acceder al date time, le pedimos el de ahora y nos quedamos con el mes y el día lo mismo, agarramos la fecha de hoy y le pedimos el día ahora sí, reiniciamos la aplicación con las dudas apretamos agregar 12, factura, agregar y volvimos a la pantalla anterior. En el momento de grabar este video, estábamos en mayo, por lo tanto, si yo me vengo a mayo, tengo los 12, pero tengo algún error que no me permite generar esta lista. Vamos a revisar un poco el error, es algo de un texto. Ajá. y El problema es que nuestro texto pusimos, escribimos mal, es CATEGORY. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ir a la consola de Firebase, Ahora si vemos acá tenemos una consola que agregamos recién lo vamos a eliminar, perdón, no tenía que eliminar el documento yo eliminé solamente un campo, ahora sí elimino los dos documentos que agregué, vamos a empezar de nuevo, no tengo nada en mayo hoy gasté 55, lo agrego y me aparecen 55 digo que gasté 68, lo agrego y el total se me calcula y se me actualiza si llego a pagar otra factura hoy ahora se me sumaron las dos facturas tenemos el total en mayo ahí podemos ver en junio no tenemos nada y en mayo tenemos la suma de todo lo que agreguemos podemos agregar que fuimos a una cadena de comidas rápidas y ahí tenemos nuevamente calculado nuestros porcentajes nuestros totales y nuestro gráfico que podemos agregarla más. Si queremos cancelar, podemos cancelar ¿sí? y ya tenemos nuestra aplicación con dos pantallas y podemos agregar valores al día de hoy de lo que fuimos gastando. Antes de finalizar vamos a arreglar un poquito un par de cosas que no me gusta como quedaron. Y una de ellas es cómo estamos manejando el tema de los números. Como se dieron cuenta, no tenemos números con coma. La coma no hace nada y no puedo poner decimales. Por eso lo que vamos a hacer es vamos a cambiar un poco cómo manejamos el número y vamos a manejarlo de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es primero decir que el número va a ser un entero, siempre, y cuando empezamos a poner números, en vez de empezar por la unidad, vamos a empezar por el segundo decimal, es decir, que el número que estaría representando en entero estos es el, el 57.800. Entonces, para mostrarlo lo que hacemos es dividirlo por 100. Es decir, que si el número empezamos ahí, para mostrarlo lo queremos dividir por 100. Eso es, acá, en el valor, vamos a poner real value, va a ser el value dividido 100.0 y salvando ahí. Vamos a reiniciar, vamos a agregar. Entonces ahora, cuando apretemos un 5, el 5 se pone como el primer decimal. 52, 5, 8, 0, 0, por ejemplo. Si empezamos a borrar, se van borrando los números. Con eso, tenemos que cambiar un poco la lógica de cómo borramos. Lo único que vamos a hacer es dividir por 10, la parte decimal nos interesa. Reiniciamos. Sí, esto es como suelen funcionar las cajas registradoras de los supermercados, por ejemplo. De hecho, las cajas registradoras suelen tener un botón con dos ceros o tres ceros para hacer el input más rápido. Entonces, si yo quiero poner 85 pesos, por ejemplo, pongo 8500. Si borro una posición, estaría borrando un cero, estaría poniendo 8,50. ¿sí? Y si borro el otro cero, es 0,85. 0,08 y 0. Lo que nos está quedando es que hacemos con esta coma lo que podemos hacer es que cuando tengo un, pongo el 8 y ap aprieto la coma me agregue directamente los dos decimales que quiero y esto se me convierte en un 8 coma. Eso sería modificar acá donde tenemos el, el click del, de cada botón de hecho acá yo si aprieto la coma me tiene un error porque este parse no, no funciona podríamos preguntar si el nombre es igual a la letra coma, hacer una cosa y en caso contrario hacer el parse de la variable perdón, no se llama name, se llama text y en este caso lo que queremos hacer es multiplicar el value por 100 para agregarle dos ceros, vamos a ver cómo funcionaría agregamos 8,5 por ejemplo, no, o oh, sí podría ser, por qué no, yo creo que está bien si quiero poner 80, pongo 80, coma y ya tengo el 80. Y listo. Si quisiera poner 80 con 50, no sería tan fácil. 5, coma, no. y borro una posición. Sí, no, la coma no me gusta cómo está quedando, pero creo que es una forma mucho mejor de, de ingresar y podemos soportar decimales. Si vamos a mayo, ahí tenemos lo que agregamos hoy. Lo otro que me gustaría agregar es una animación para que cuando yo aprieto este botón más se convierta en el botón este azul de abajo. Para eso lo que podemos hacer es al float action button que es este, este icon lo podemos envolver en un widget que se llama giro y le ponemos un tag que tiene que ser único, por ejemplo, add button y si venimos a nuestra página de agregar y a nuestro botón material button en este caso el container. Lo envolvemos también en un hero widget y a este hero widget le damos un tag que se llama igual que el anterior, lo que hace Flutter, o más bien el hero widget, cuando hay un cambio de pantalla y detecta que hay dos hero widgets que tienen el mismo tag, debería tratar de hacer una animación para cambiar de uno a otro. Vamos a ver si eso funciona, apretamos el más y no sé si llega a notar vamos a hacer de poner las animaciones en modo lento para ver un poco las animaciones podemos abrir el inspector tenemos este botón que se llama slow animations y ahora en teoría cuando quitamos el botón podemos ver cómo este botón se convierte en el otro ¿Sí? no es perfecto, cuando va lento pero en el caso general, se ve como si el botón se moviera ahí y... más o menos por el capítulo de hoy para que no se haga más largo está bastante bien la semana que viene vamos a empezar a trabajar en el capítulo que viene vamos a empezar a trabajar un poco en las cuatro opciones de acá abajo y vamos a ver qué otra cosa podemos ir puliendo les dejo todos los links en la descripción para que vean el código fuente no se olviden de suscribirse, si les gustó el video, recomendarlo, activen la campanita para darse cuenta cuando subo nuevos videos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.